les informamos que como es sabido por ustedes en los canales caracol y rcn se cuenta con una emisión con el servicio de interpretación para poder acceder a la información ustedes saben que el horario de esta ha sido de la siguiente forma por lo tanto a partir de ahora este cambiará y será el siguiente horario para la emisión de noticias del canal Caracol y RCN ASI. La emisión de esta franja para los dos canales va hasta el 8 de enero. Aprovechemos siguiendo estas emisiones y beneficiándonos de la información con intérprete para mayor claridad.